payasito bueno, bueno. ellas son el grupo de tela vienen con nosotros desde la lejana ciudad de la yeah! entonces quieren que se presente cada una de ellas yeah! presentar cada una de ellas ok yeah! ¿Sí? Atrasito de, de la barrita, atrás no es la raya que están trabajando Al rato nos ah, ah, van a pintar raya con Comex Cuando lees pride del fútbol. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! el día de ayer estuvieron en Teotihuacán ¿ok? es la primera vez que están en México ¿ok? la primera vez en México y ayer estuvieron en Teotihuacán entonces les gustaría que nos contaran un poquito cuál fue su percepción yeah. Teotihuacán nosotó no me venía a ver pirámide pirámide pero la luz se levantó la luz de arriba era muy hermosa ellas estuvieron en la pirámide, les costó mucho trabajo subir la pirámide y dicen que se quedaron un poco sin aire, pero que la vista que se tenía desde la parte superior era muy bueno. <risa> que efectivamente que cuando estaban hasta arriba, hasta arriba, sentían toda la energía del sol y que todo el paisaje, el paisaje era muy natural, como que muy, muy antiguo, sí. se sentían realmente como en la época. ¿no? De la raya para atrás. Hola, sí, pues, que, no que, sí, sí, que alguna vez lo vio en la televisión. Estaba muy muy emocionada por a y que que Comenta que estuvo recibiendo toda la energía, sí, esperando sí, es que aparezca el Japan Week. Bueno, muchísima energía para poder compartir con todos ustedes. Sí. Pues bueno, entonces, ellas son las chicas de Tela, van a estar con nosotros. Nancy, Nancy, Nancy. Nuevamente van a estar con nosotros a las cinco y media, cinco y media en este mismo escenario. Entonces aquí los esperamos sí. para que estén... Así que no olviden, cinco y media, las chicas de Vela. Esto solo es una probadita de lo que viene. No importa, no importa, no importa. No importa.